En estas condiciones se encuentran las calles de acceso a la Comunidad Buenavista del municipio de Pimentel. Esto ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Aunque está malísimo y camino. ¿Alguna vez los políticos han entrado por esta zona y le han dicho de arreglar las calles? No. ¿Qué tiene que decirle entonces ante de la cámara? Adiós que la hagan, y que esto está malo. Eso que estaba mala porque porque le echan ese, ese material. Y cuando llueve? ¿Cómo ustedes se hacen? Bueno, es que no se puede caminar aquí, ahora es que se puede caminar. Y para allá, para aquel lado, eso está malísimo. Eso de que tiene hoy. Usted se imagina, mire, la situación como que yo ando, y mire, el pobre motor. degradado totalmente. Y por allá entra un que intransitable. ¿Qué llamado que usted le hace a las autoridades? No, que ni que tienen una propuesta, de que va a empezar ahora, y que en enero. Vamos a ver si es verdad, si no hay que meterle mano a esto como de lugar. Lamentan que los políticos se hayan olvidado de su existencia, pues por esta zona solo visitan cuando necesitan apoyo. Que está mala, que no sirve, que cuando llueve no se puede cruzar por ella. ¿Qué le dicen las autoridades? Entonces? ¿Eh? ¿Qué a las autoridades? Bueno, a las autoridades que si van, que hagan la carretera, que hagan esto. En campaña vienen por aquí eh, los políticos. No, no vienen. Está mala, está mala porque muchos hoyos. Sí. ¿Cómo se hacen ustedes para desplazarse cuando llueve? Imagínense, uno sale todo lleno de lodo, como si uno fuera casi animales, porque imagínense con ese camino así. Eh, aunque uno quiera pasar un no, hoyo, si uno anda en un motor, si uno anda en un vehículo es que uno puede llegar limpio a la ciudad, pero si uno anda en un motor, uno llega todo sucio, como no salpique, porque es que el, el, los gobiernos como que no han tirado al olvido aquí a nosotros. Y ante la cámara, entonces, el llamado que usted le hace a las autoridades. Que arreglen este camino, que es un camino muy importante, de gente buena y gente, ya usted sabe, que hay gente también que la mayoría apoyan al gobierno que está y, y entonces se han olvidado. ¿eh? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.